Okay. Listo. Bueno, un gusto saludarles a cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Vamos a comenzar lo que es el programa, la, la clase número 3, acerca de participación estudiantil. Antes de nada, vamos a, les voy a compartir acerca de los documentos que se va a trabajar para este, para este proyecto, en la cual ustedes deberán realizar en un formato ¿no? que les estoy compartiendo en este momento. Este formato, lo que tienen que hacer es poder cambiar sus informaciones, nada más. Y también llenar, porque a través de esto ustedes tienen que presentarme de forma física su proyecto bien estructurado, ¿no? Así que dentro de esto nosotros ya tenemos una carátula. Lo único que tienen que poner ustedes es el tema. Aquí dice, haga clic y pulse para escribir el tema. Así que yo pongo aquí, doy clic y, y realizo pongo mi tema que va relacionado a mi proyecto de, de, de vinculación con la comunidad. A partir de eso, aquí dice proyecto de vinculación presentado por, aquí tiene que poner sus dos nombres y sus dos apellidos, ¿ya? Por ejemplo, ahí Darwin Fernando Soriaquilo, ¿no? El facilitador, mi persona, licenciado Fernando Soria, ¿ya? Y la fecha en la cual nosotros estamos realizando, ¿ya? La fecha estamos comenzando desde comenzamos de eh, septiembre desde octubre del 2021 hasta abril del 2022 así que ustedes tienen que poner aquí nada más ya aquí para que tengan también eh, la, la identificación de su programa ustedes van a dar en la parte de arriba en el encabezado doble clic y van a poner aquí el nombre escribir su nombre no haga clic aquí para escribir su nombre aquí también tienen que dar clic y poner sus dos apellidos y sus dos nombres, porque ahí nos identifica de qué personas o personas que están realizando el proyecto, ¿no? Así que, y ahí si le dan doble clic, pues, aquí nosotros tenemos ya las 11 partes que nosotros vamos a hacer de nuestro proyecto, ¿ya? Vamos a ir paso por paso, por eso es que esta primera clase vamos a tratar solamente acerca del diagnóstico. Y para la otra clase ya tienen que presentar todos su diagnóstico del problema, del tema. Ya ya ustedes han, ten, han de tener, recuerden que nosotros ya tenemos ya un, la primera parte acerca del tema principal. Ustedes tienen que sacar un tema específico. Ustedes ya tienen eh, de qué campo nosotros estamos trabajando, que es de salud, ¿no? Posteriormente vamos a comenzar con la definición del problema, justificación, objetivos y así sucesivamente mientras nosotros damos las clases, nosotros durante 11 clases vamos a tener que completar todo. Por favor, tener en cuenta de no se acumula. ¿ya? Así que en este momento yo les voy a compartir este documento y vamos a comenzar aquí con el diagnóstico, ¿no? Ustedes aquí en esta parte solo deberán llenar el diagnóstico acorde al tema de que ustedes van a hacer el proyecto de vinculación con la comunidad. ¿Listo? Ah, y también les recuerdo que este, este producto, este tema se llama, este documento se llama formato de documento del proyecto de participación estudiantil. Ustedes en este, aquí en la parte ponen clic, guardar como, ¿sí? Y va a cambiar el nombre del tema. O sea, le van a poner el tema de su proyecto, ¿sí? Van a poner ahí, por ejemplo, alimentación saludable eh, en niños de 10 a 12 años, por ejemplo. Así van a poner el tema y posteriormente ya, ya les voy a indicar el por qué. Porque automáticamente en la parte de abajo, ustedes va, se va a cambiar en el nombre del tema que van a realizar, ¿no? Listo. Bueno, este es el documento que yo les voy a pasar. Despuésito, ya que terminemos el, la clase. Ahora sí, vamos a comenzar directamente papel y lápiz. Ustedes ahí en sus escritorios para tomar en cuenta acerca de cómo sacar el diagnóstico. ¿Listo? Quiero que me ayuden cada uno de ustedes. Así que ya les voy a compartir este momento. Sí, creo que se ve. Me avisan si es que se ve. Me avisan. Hablen ahora. Sigue sí, en Word. Ya, ¿Se, ¿se ve el PowerPoint? No, en Word. Ya, listo, entonces ya les voy a dejar de compartir y le voy a compartir el PowerPoint. Ahí se ve el diagnóstico, ¿no es cierto? Sí. Ya, listo. El tema del día de hoy es diagnóstico de una investigación, ¿ya? Primero vamos a partir de lo más fácil. Para que ustedes entiendan, les voy a dar bien masticadito, para que ustedes, a, a, a raíz de ustedes, vamos sacando el diagnóstico de su investigación, de su temática, ¿no? Primero, ¿qué es una, un diagnóstico? Me van a preguntar. Es casi similar, vamos a tomar en cuenta, casi similar a un doctor. ¿Listo? Primero, usted en este momento... Está enfermo, ve en una persona que le duele el pecho, que está tosiendo, ¿sí? Y está, está haciendo, eh, presentando unas molestias de su cuerpo. Posteriormente ve eso y recurre a donde está el médico, ¿ya? El médico le analiza, le dice, a ver, le chequeo, listo, vamos a hacer una pequeña entre, les da una pequeña entrevista. Dentro de la pequeña entrevista, cuando usted se presenta al médico, le dice cuál es su nombre, cuál es su edad, dónde vive, con quién vive, etcétera, etcétera. ¿no? Hay veces de motivación y le dice, a ver, ¿qué, qué siente usted? No es que me siento un dolor del estómago eh, estos días. ¿Qué tiempo usted tuvo esa, esas molestias? O sea, le va usted dando una pequeña encuesta, ¿no es cierto? Una pequeña, un cuestionario de ellos deben llenar para conocer su diagnóstico. Así que, está este momento diciendo. Posteriormente a él, el doctor le dice, vaya a hacerse esos, estos exámenes para ver qué es lo que tiene. Así que le manda a hacer, aquí usted ve unos rayos X, les va, le manda a ver unos exámenes, le dice, vaya, hágase sus, esos exámenes. Y posteriormente a eso usted regresa, ¿ya? Y al último usted le ve abajo y le dice, a ver, señor, usted tiene esta enfermedad, usted tiene que hacer este tratamiento, usted tiene que pasar estas actividades, posteriormente esto tiene, está solucionando el problema, ¿no es cierto? Hasta ahí está algo, está entendido esto de que es un diagnóstico. ¿Tienen algún error, alguna pregunta? No. Listo. esto. Recuerden que cada uno, si es que quieren que yo detenga, me avisan nomás y posteriormente yo les voy aclarando en las dudas, ¿no? Así que esto es un diagnóstico en la parte médica. Ahora vamos a ver cómo se realiza un diagnóstico en su proyecto. Ya. Dice pasos para realizar un diagnóstico. Primero, ¿qué es un diagnóstico? A ver, Estefano. Puedes, eh, ¿Puedes leernos, por favor, qué es un diagnóstico? ¿Qué es un diagnóstico? Es el resultado de la acción de diagnosticar este término, a su vez se refiere a recopilación y análisis de datos para evaluar problemas de diferente naturaleza. Ya leí esto, muy bien, gracias, estefan Dice, es el resultado de diagnosticar, como ya les dije, donde está el médico. Primero, te visualiza, ¿sí? sí Después te manda este término de diagnosticar a su vez se refiere a recopilar información, toda la información que ustedes tengan acerca de, ese, de esa actividad para evaluar qué problemas tiene diferent, de diferente naturaleza. Pero antes de eso, tenemos que ver el problema, sí el problema en sí. Así que aquí en las gráficas nosotros podemos ver que un, una persona está analizando, está viendo todos los toda la recopilación de información que puede abarcar para producir este tema y ver qué problema hay, ¿sí? ¿Qué problema nosotros tenemos frente a este, esta actividad? Ahora sí, ¿qué es un problema? A ver, alguien que me colabore, por favor, ¿qué es un...? ¿Qué leen ahí por problema? A ver, vamos, Manuel Macías, ayúdame, ¿qué es un problema? ¿Qué lees de ahí el problema? Saluden a que nos resulta difícil de resolver, es una cuestión o asunto en particular que requiere nosotros solución. Está muy bien. Es algo que nos, nos cuesta difícil de resolver. Nosotros hemos tenido, igualmente ustedes tienen, por ejemplo, aquí en la, en la educación, tenemos un problema de no podemos subir las notas. Es algo, puede ser difícil de resolver, pero también es una situación ¿Qué requiere alguna solución? ¿Qué solución nosotros podemos encontrar, no es cierto? Acerca también unas veces de problemas sociales acerca del hambre. Digamos, tenemos un problema súper difícil de resolver, pero a base de todo eso requiere una solución. Tenemos que buscar qué problema, qué problema nosotros podemos encontrar en nuestro proyecto, ¿no? Hay bastantes problemas que nosotros podemos realizar. Así que antes que nada tenemos que ver el problema. Por ejemplo, nosotros tenemos en el campo de acción de salud, de, de alimentación saludable. ¿Qué problemas podemos alcanzar en eso? A ver, ¿qué problemas ustedes pueden ver? Con una palabrita nos, me pueden decir qué problemas ustedes encuentran con, con su tema. A ver, no sé si es que Jarrín me ayudas. ¿Con qué problema tú encuentras? Con una palabra. ¿Está Jarrín aquí? no, alguien que me pueda ayudar a ver Marcos Dicen, me podría repetir la pregunta por favor ya. a ver, tú de, de tu problema de, eh, perdón, de tu tema que tú encontraste, ¿cuál es el problema central que tú viste que tú tienes eh... con una, una mm. palabra una palabra nomás antisocialismo, ya, antisocialismo, ya, listo, discriminación, ya, por ejemplo, una palabra, por ejemplo, yo de vida saludable, veo el problema es de mala alimentación, ya, ese es un problema que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, es un problema central de cada, del proyecto que nosotros estamos planteando, así que, dentro de esto, vamos a ver, por ejemplo, aquí encontramos una chica que está comiendo bastante, ¿no es cierto?, ¿Y cuál es el resultado? Es que tiene una mala condición física. Por ejemplo, aquí dice el ejemplo de un problema. Una mala alimentación limitan a tener una buena condición física. ¿Sí o no? ¿Es verdad o es mentira eso? A ver, alguien que me ayude. Es a verdad. Ver. Es verdad, ¿no es cierto? Listo, muchas gracias. ¿Por qué es verdad? A ver, dime. Porque qué porque la, la persona tiene más grasa corporal? Ya, listo, muy bien, muy bien. ¿Qué dice aquí? El, el tema central de nosotros es alimentación saludable y siempre tenemos que ser, ver el problema, ¿no es cierto? Así que la temática general, aquí nosotros podemos ver que es una mala alimentación, ¿ya? El tema central es una mala alimentación. ¿Qué pasa? de esa mala alimentación. Si usted tiene una pésima o desequilibrada alimentación, usted va a tener una limitada en eh, condición física, porque, como dice, mm. tiene más, más, más grasa, no hace actividad física, etcétera, etcétera, y puede traer varias cosas, ¿no? Es por eso que tenga en cuenta esto, ¿no? Nosotros vamos a analizar el problema de, de su proyecto. Dentro de esto vamos a identificar las causas y los efectos de un problema, ¿sí? Recuerda que el problema central, aquí dice el problema principal, es la mala alimentación, ¿ya? Y aquí, es, de aquí nosotros vamos a sacar bastantes ideas, así que me, me, quisiera que me, que me ayuden ustedes, el, recuerden, problema central, una mala alimentación. ¿Cuál sería, cuál sería la causa? De la, de la mala alimentación. A ver. ¿Alguien que me ayude? Depresión. Los hábitos. Ya, hábitos. Depresión, correcto. Esa es una causa. Una causa. ¿Cuál es otra causa? Ya, dejémosle ahí. Causa era la depresión, dice. Ya. ¿Y los efectos? ¿Cuáles serán los efectos? Los efectos es... Tienes que ver el, el fin que llega de una mala manera, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una mala alimentación, los eje, los, las causas fue, le, ¿cómo es? La, un, una desmotivación y el efecto puede ser un trastorno alimenticio, ¿sí? Por ejemplo, la causa puede ser que bullying, ¿ya? Mala alimentación, una causa es el bullying y el efecto es, puede ser la anorexia y puede ser la bulimia. Porque cuando ustedes le hacen a una persona por tener una mala alimentación, le, le dicen, mira, ahí está la gordita, mira, ahí está, mira cómo pasa el que no hace ejercicio. ¿Cuáles serán los efectos? Que tantas causas que ellos aplicó, Él, esa persona puede recurrir a la, a la mala alimentación. Puede recurrir al chocolate, puede recurrir al, al hamburguesa y todo lo demás, y puede llegar a lo que es el tema de trastornos de alimentación y, y baja condición física, ¿no? Así que nosotros tenemos que tener por lo menos varias causas y varios efectos de nuestro problema, ¿no? Dentro de esto, nosotros aquí tenemos varios ejemplos, yo les voy a pasar el, en las diapositivas, que tenemos varios ejemplos de cómo podemos. ¿Qué términos podemos poner para redactuar nuestros problemas y nuestras causas y efectos? No tenemos que poner como débil, las causas inadecuado, mala práctica, inexistencia, la mayoría de, de X no cuenta con tan, tantas cosas, deficiente, poco interés, conocimiento limitado, incremento, abandono, existencia. O sea, ustedes tienen que usar estos términos para sacar sus causas y para sacar sus efectos tienen que usar la parte de acá alto, bajo, complejo, conflictivo costoso, debilitado, desequilibrado diferente, difícil, difícil, escaso, excesivo flexible, ¿no? por ejemplo, ya, por ejemplo pongamos, a ver, alguien que me ayude que me dé una causa con estas palabras en una causa de la mala alimentación a ver, alguien que me ayude, por favor no sé si me ayuda Yamile Carrillo. Créame un, hazme un, una, una causa con este término, usando este, alguno de estos términos, sobre la mala alimentación. Eh, es dice en la mala práctica. ¿Mala práctica de qué? ¿Cuál mala práctica de qué? Eh, sería una mala práctica en los estudios, tal vez. O sea, estar desconcentrado, así. Listo. Mala práctica de los estudios, correcto. ¿Y el efecto sí. cuál sería? Usa unos términos de, acá, de aquí. ¿Negativo? Ya, negativo, ¿cómo? Yeah. Eh, no sé, tal vez tenga intentos suicidas, algo así. Ya, listo, ese es un efecto. Correcto, muy bien. Pongamos el tema principal, gracias Yamile. Tomamos el tema principal, que es la mala alimentación. Sí, ahora yo voy a coger un término de aquí y voy a poner poco interés de tener comidas saludables el poco interés de tener comidas saludables, el efecto es que tenga un alto nivel de grasa, ¿ya? Si ¿Sí me entienden, yo puse aquí, poco interés de, comi de consumir comidas saludables hace que tenga un alto consumo de comidas llenas de grasa. Así que yo he cogido un término de un lado y también le he dado el temena de otro lado, ¿ya? ¿Para qué nos sirve de esto? en la cual nosotros vamos a tener aquí un ejemplo principal de cómo realizar. El tema principal que yo pongo ahorita de ejemplo es la mala alimentación. ¿sí? Ahí dice mala alimentación. ¿Cuál es el problema? Una mala alimentación limitan a tener una buena condición física, o sea, que nos está limitando a que nosotros tengamos una buena condición física. ¿Cuáles son los autores involucrados? Yo he puesto bastantes, ustedes pueden poner, pueden, pequeñe, eh, tienen, pueden acortar bastantes actores, ¿no? Recuerde, actores, puede ser la sociedad, puede ser la publicidad, puede ser los jóvenes, puede ser los niños, los adultos, los padres, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, ¿cuáles son los involucrados que sea una práctica de mala alimentación? ¿A quiénes vamos? Por ejemplo, a los jóvenes, ¿no? Hay unos que dicen, los jóvenes consumen más el tema de comida chatarra en, en, en la escuela. Y es por eso que eso les limita a tener buena condición física. ya ¿Cuáles son las causas? Aquí he usado las palabras de abajo. Recuerden, mire, hay incremento de programas de comida rápida. ya Por la publicidad. Aquí ustedes pueden ver, hay el KFC, el, el, el, el McDonald's o las otras comidas rápidas en la cual dice, incrementan programas. Usted, o tú ves varios programas en la cual te incitan a comer. También el poco interés de realizar actividades físicas. Ahora, más que nada, los jóvenes tienen poco interés. Dicen, no, ¿para qué me sirve? Prefiero estar sentado, prefiero estar viendo la tele, prefiero estar viendo las series de Netflix, cualquier otra cosa que nos da poco interés de realizar actividad física, ¿no? No tenemos ninguna motivación. Y también las causas es escasos programas de comida saludable. Ustedes han visto en la, en la televisión pública, ya no dicen coma el brócoli, coma la papa, coma las ensaladas, no hay nada, porque eso no vende, ¿no? Recuerde que ahorita vende lo que es la comida rápida, la pizza, lo que es el pollo, lo que es, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y es por eso que nos da unas causas. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos son, pues, ser mortales, ¿no? La diabetes, el sedentarismo, la obesidad, la bulimia, la anorexia, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nosotros ya planteamos nuestro diagnóstico, ¿sí? Hemos tenido bastantes temas de diagnóstico. Hasta aquí, ¿está claro alguna duda, algo, algo que tengan que comentar? ¿Está claro este tema? Hablen ah, ahora o okay, callen para siempre. Estefano Granda, cuéntame, ¿está claro hasta este momento? No se me escuchó. Bueno, listo. Continuando. Para tener este diagnóstico, siempre tenemos que tener una delimitación del entorno. ¿En dónde vamos a hacer? Aquí yo le he puesto un mapa. Dentro del mapa que dice, yo estoy delimitando mi zona. Ustedes pueden delimitar, dice, el barrio de Carapungo. El barrio de Carapungo es súper amplio. ¿Sí? ¿Cuántas personas viven en Carapungo? ¿Ya? Dice, no, yo quiero hacer en, la, en el barrio Bicenten, en la manzana 5 del barrio Bicentenario, ¿ya? Ubicado en la parroquia de Calderón, ¿ya? Estoy delimitando mi zona. Dice, solo la manzana número 5. La manzana número 5, por ejemplo, equivale a esta parte, ¿ya? Y dice, estoy delimitando mi entorno, la manzana número 5. De, del barrio Bicentenario de la parroquia de Calderón. Posiblemente ustedes digan, voy a delimitar mi, mi entorno, dice, voy a realizar a los estudiantes de tercero bachillerato del colegio réplica Juan piemontúfar Montúfar. Usted está delimitando una, una, un entorno. Ustedes tienen que hacerlo lo más con preciso posible. No pueden decir, vamos a realizar el estudio a las madres embarazadas. ¿Madres embarazadas de dónde? ¿Sí? Dice, vamos a realizar las madres embarazadas de Quito. Ah, ya, de Quito. Quito tiene un alrededor de una extensión súper grande. A ver, dígame, ¿de qué barrio es específico? Ah, ya, no. Vamos a realizar un estudio a las madres embarazadas del barrio Luz y Vida, ya, de la parroquia de Calderón, ya del Cantón Quito, listo, de la provincia de Pichincha. Así que nosotros estamos delimitando la, el entorno, ¿no? Hay que tener en cuenta es en dónde van a hacer su trabajo. No van a decir, voy a hacer todo un, un, un tema grande, ¿no? Recuerden que es un proyecto súper pequeño, súper preciso. Posteriormente a eso vamos a describir la... Sí. sí. sí. Eh, eso, digamos, del lugar donde se hace, se puede hacer, también se lo puede hacer en el colegio. Claro, y tienes, pero tienes que delimitar a quién van. Okay. Listo ya, listo. Okay. Aquí tú tienes que describir la comunidad. De, de, digamos, por ejemplo, yo ya digo que voy a hacer a la manzana 5 del barrio bicentenario de la parroquia Calderón. Pero ¿a quiénes? ¿A quiénes voy a hacer? De, recuerden que dentro de esta manzana hay madres, hay abuelitas, hay niños... Hay niñas, hay jóvenes, hay perros, hay gatos, hay vendedores ambulantes, hay indigentes, etcétera, etcétera, en esa comunidad, ¿no es cierto? Pero tienen que describir a quienes van a ser. Vamos a ser a niños de 10 a 12 años. Recuerden que los niños desde ser, los niños son hasta los 11 años, después son los preadolescentes, después son adolescentes, después son adultos, adulto joven edad tercera edad etcétera etcétera ustedes tienen que siempre delimitar describir bien dice el barrio bicentenario en la manzana 5 del barrio bicentenario cuenta que alrededor con 70 niños que viven en esta manzana de tales edades en la cual ocurre tanto niños de 10 a 12 años como niñas de 12 a 14 años así que nuestro proyecto va directamente dirigido para los niños y niñas de 10 hasta los 14 años, posible, posiblemente, así estoy, estoy ahorita generalizando, ¿no? Ahorita ya estoy describiendo qué comunidad voy a realizar, dónde voy a realizar, ¿no? Recuerden el entorno, ya hicimos el entorno, después describimos la comunidad, qué parte de la comunidad vamos a hacer, ¿ya? Posteriormente a eso, qué recursos van a usar, ¿sí?, ¿Qué recursos? Supuestamente aquí dice recursos, es un conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o para llevar a cabo una empresa, en este caso un proyecto. Dentro de recursos ustedes deben de tener una infinidad de recursos que de, se aplica, ¿ya? Dentro de estos podemos tener recursos tecnológicos que puede ser eh, correos electrónicos, redes sociales, pueden usar el Word, Excel, PowerPoint, ¿sí? Si es que ustedes usa, usan la impresora, también es un recurso electrónico, un recurso electrónico es el correo electrónico eh, para rebundar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué recursos van a usar? Recurso humano puede ser... El recurso vamos a necesitar profesionales en el tema, vamos a necesitar los presidentes del Comité de Central de, de padres de Familia, vamos a necesitar el presidente de la manzana número 5, vamos a necesitar el apoyo del rector, el apoyo del inspector, el apoyo del tutor. Esos son los recursos humanos, ¿no? Recursos humanos también vamos a necesitar talleristas, vamos a necesitar monitores, ¿Qué van a necesitar ustedes para realizar su proyecto? ¿Ya? Ustedes tienen que delimitar eso. No van a poner recursos humanos, solo van a poner recursos humanos. ¿Pero qué recursos humanos? ¿Qué van a necesitar? ¿Ya? En su proyecto. Recursos económicos. Si es que ustedes van a necesitar recursos económicos, por ejemplo, eh, dinero de una empresa, que les beneficie una empresa, o qué recursos en, el, en este tema vamos a, a, van a sacar cuotas, Van a sacar rifas, van a sacar alguna actividad, tienen que ustedes poner ahí recursos económicos. En este caso, como es un proyecto de vinculación con la comunidad, los recursos económicos no serían muy factibles, sino que recursos materiales, puede ser un cono, puede ser palos, puede ser pelotas, puede ser pizarrón, puede ser focus Esos son los recursos materiales que van a llevar, ¿no? ¿Qué elementos ustedes necesitan para su proyecto? ¿Listo? Y finalmente creo que es las fuentes, ah, no, las fuentes primarias, ¿ya? Hasta ahí, recursos, ¿Sí está todo bien, correcto. ¿Está entendido? ¿Está ¿Está ¿Está ¿Está ¿Está ¿Sí? sí, sí, ya, listo, muy bien. Correcto. Dentro de esto vamos a ver fuentes primarias. ¿Qué fuentes? ¿De dónde vamos a sacar? Recuerde que ustedes tienen que basarse de fuentes de otras personas. Hay veces que hay tesis, hay monografías, hay, hay libros, hay una biblioteca, una infinidad, entrevistas, videos de YouTube, etcétera, etcétera. Hay fuentes primarias que les ayudan con información. Dicen, en este caso, ustedes dicen, según el trabajo de hecho por Pepito Juárez, en el año de 2017, manifiesta que hizo este trabajo casi similar a mi proyecto, ¿sí? En la cual... Nosotros vamos a, a basarnos de eso, ¿sí? Por, es por eso que dice aquí, ¿qué fuentes primarias podemos hacer? Libros que traten de la época sobre la que se está investigando, ¿no es cierto? En memorias, cartas, entrevistas, autobiografías, diarios, manuscritos, discursos, todo lo que, ¿dónde, ¿de dónde pueden sacar su, su fuente primaria? Sí, tienen que investigar. Por ejemplo, dice... Profe, yo es que yo encontré por ahí una monografía y me encasa igualito a lo que yo voy a hacer mi proyecto. Listo, esa es una fuente primaria de donde tú te vas a, a, a solventar para realizar tu proyecto, ¿no? Posteriormente a esto vienen las fuentes secundarias que le secundan a esto, ¿no? Así que las fuentes secundarias... Contienen información organizada, elaborada con productos de análisis, extracción y reorganización que refiere a documentos primarios y originales. Son fuentes secundarias, como decir, enciclopedias, antologías, directorios, libros, artículos y que interpretan trabajos de otros Por ejemplo, las fuentes secundarias son, dice, eh, mala alimentación. ya Y usted se va a un libro, dice, ¿qué quiere, qué quiere decir con mala alimentación? No, no le cacho, yo eh, tampoco. Ya, me voy acá y me voy a una enciclopedia, dice, mala alimentación quiere decir que usted tiene unos buenos, malos trastornos de, de su alimentación, de los nutrientes, bajo nutrientes, en la cual usted consume comida chatarra, y lo realizó, eh, le dijo Lenin, Lenin Jiménez, en el año 1998. Así que es una fuente que a ti te ayuda a entender y también a las demás personas, ¿no? Si que todo dice juegos, ya, y voy a buscar qué significará juegos, listo, me voy a un libro, dice, juegos, quiere decir la dinámica y hacer de, de, eh, malabares, que no sé qué, no sé cuánto, con reglas así, que le interpretó tal, tal persona, ah, así que tú pones a través de los juegos, que así que no, ah, no entiende, tú te basas en eso, ¿no? Son fuentes secundarias que nosotros podemos tener en este proyecto. Posteriormente a esto. Para tener un buen análisis, un buen diagnóstico de su trabajo, tienen que proponerse a través de un cuestionario o una encuesta para que ustedes tienen que ver cuántas personas alimentadas hay, cuántas personas mal alimentadas no hay. Este es un análisis súper real. No hay que mentir a esto, ¿no? No hay que decir, no, sí, sí, es una encuesta. No, tienen que hacer las personas. Dice... Un cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas de forma coherente y organizada, secuenciadas y estructuradas, de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que sus respuestas puedan ofrecer toda la información necesaria. ¿Ya? Así que a través de este diagnóstico, ustedes dan una encuestita y dicen, yo voy a hablar, mi tema principal es acerca de la mala alimentación dirigida para los niños y niñas de 10 a 14 años de la, de la manzana 5 del barrio bicentenario de la parroquia Calderón. Así que, ¿qué voy a preguntar yo? ¿Qué necesito saber? Así que dentro, usted se va a los niños de la comunidad y va a hacer una encuesta. Le dices, dame llenando esta encuesta. Dame diciendo, a ver, ¿tú comes? ¿A qué horas comes? ¿Tú qué, qué te gusta comer? ¿Qué actividades tú haces físicas? ¿Te gusta hacer actividad física? ¿Te gusta hacer esto? ¿Te gusta hacer este otro? Y dice, y, le, y va llenando, y tú según eso, tú ya te planteas tu trabajo, ¿no? Eso nomás. Bueno, aquí, ese es el tema principal acerca de cómo sacar un diagnóstico. Son varios pasos que ustedes deben de tener. En este documento, ¿sí? ya les voy a compartir, voy a dejar de compartir, en este documento que está aquí, primero, vamos a ver, me permitan aquí, ya, dentro de este documento van a tener los pasos de la diapositiva, así que en primer lugar, ¿qué era? Seleccionar el entorno, limitar el entorno, en la ciudad, en la parroquia de Calderón, en el barrio bicentenario, en la manzana número 5, ¿sí? se encuentra un grupo de, de niños conformado de entre 10 a 14 años que desarrollan sus habilidades motrices básicas eh, escasas. Y es por eso que nosotros, a través de las, del problema, a través de este problema, hemos identificado que ellos tienen una poca alimentación. ¿Sí? Ustedes ahorita están hablando del entorno, ustedes están delimitando la gente, después van a poner acerca del problema, ¿No? En el segundo párrafo, ustedes van a hablar acerca de, del otro tema que era específico, acerca, me permite un ratito, en el segundo párrafo, ustedes van a, a tomar acerca de los recursos, ¿Sí? Para realizar esto, nosotros vamos a tener o mi persona va a realizar este análisis a través de los recursos de la presidenta comité de padres de familia que nos ayudarán a proporcionar la ayuda necesaria para promover nuestro proyecto de una buena alimentación saludable en niños de 10 a 12 años. Ya así que ustedes están hablando acerca de cuáles son los recursos. Atra, igualmente a través de esto con la ayuda de, de Excel y con la ayuda de, de la ayuda tecnológica vamos a sacar, vamos a tabular la información y vamos a realizar estas actividades con los materiales proporcionados como es, materiales didácticos materiales recreativos, materiales de reciclaje, nos ayudarán para promover este, este, este proyecto, este taller listo, ustedes están hablando acerca de esto en el tercer párrafo, ustedes tienen que hablar acerca de... ¿Me permito un ratito? En, en el tercer párrafo, ustedes tienen que hablar acerca de, de las fuentes, ¿no? Para tener bien claro, hemos analizado a través de... O si es que hay un análisis, que hay una tesis, que hay un proyecto que ustedes lo vieron, lo pueden realizar. Si es que no, dice no existe ningún documento en la cual nos pueda ayudar a realizar este proyecto, en la cual nosotros vamos a realizar nuestro proyecto con fines de conocimiento propio, ya, con la ayuda de biografías, de revistas, con la ayuda de de alguna, de algunos actores, de algunas entrevistas que hagamos frente a la ciudad, ya. Después, ustedes van a delimitar las fuentes, en el otro párrafo van a limitar las fuentes secundarias. ¿Sí? Nos vamos a hacer la ayuda de libros, de encuestas, de enciclopedias que nos proporcionarán la información necesaria para realizar de la mejor manera nuestro proyecto. ¿Listo? Así que.